Una nueva exposición va a visitar Molina de Aragón y se inaugurará el próximo sábado, día 20. Para explicarnos en qué consiste esta exposición, nos encontramos junto a Raúl Pérez, párroco de la localidad. Consolados en la Esperanza es una exposición que se ha hecho ya que los pasos de Semana Santa no van a poder salir en procesión debido a la pandemia. Es una exposición que se va a inaugurar este día 20 de marzo. ...y se va a poder visitar desde el 21 de marzo hasta el 1 de septiembre. Es una exposición hecha con más de 70 piezas de la comarca de Molina de Aragón... ...y de su arciprestazgo, y que representan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En paralelo, también representan los sufrimientos y la pasión del hombre de hoy, que vivimos en el COVID... ...haciendo homenaje a los enfermeros, a los guardias civiles... ...a las personas que han estado en primera línea y lo siguen estando... ...y también a aquellos que después de la pandemia nos han dejado, a los difuntos. Todos vivimos en el consuelo de una esperanza... ...y los creyentes en la esperanza de la resurrección de Jesucristo. Podemos subrayar de algún modo algunas piezas importantes de esta exposición... ...como pueden ser elección el modalustante el Cristo de las murallas del siglo XIV de Molina de Aragón, el Cristo atado a la columna del santuario de la Virgen de la Hoz, las casullas y dalmáticas y otros textiles de bordados de las monjas de Molina de Aragón que recientemente acaban de marchar, u otras muchas más piezas del arte figurativo, expositivo de nuestra comarca. Y esta es una exposición que nace sobre todo de la ilusión de pedirle a la gente que siga luchando, que siga siendo valiente, que siga soñando y sobre todo de que no tengan miedo a vivir, pues vivir merece la pena. La exposición engloba una serie de ilustraciones y de textos que nos ayudan, que son del Papa Francisco y nos ayudan a entrar en nuestro interior y a darnos así a los demás. Es el evangelista San Juan, quien define mejor y describe la pasión, puesto que fue junto con María quien estuvo al pie de la cruz, y él es quien nos introduce a esta exposición, dándonos así pruebas evidentes de la pasión muerte y resurrección de Jesucristo. Es una exposición realizada por las parroquias de Molina de Aragón y sus voluntarios, y donde colaboran la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, y el Ayuntamiento de Molina de Aragón.